Vocación de servicio. Actuar con sencillez, humildad, empatía, coherencia, consecuencia, compromiso y transparencia en el ejercicio del servicio público sin defraudar la confianza que el pueblo boliviano nos ha otorgado con su voto. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.